¿Quién te gusta? ¿De quién te enamoras? ¿A quién deseas? ¿Con quién fantaseas? ¿A quién invitarías para echar el Netflix and Chill? O el Glim Chill, si es que eso te gusta. Probablemente llega a tu mente una persona, o varias. Con casi toda seguridad, esa persona tendrá un género. Y por ejemplo, si te identificas como un hombre heterosexual, probablemente llegue a tu mente una mujer. Pero, ¿qué pasa si un día estás en una fiesta y estás algo borracho? Y tu mejor amigo, a quien quieres tanto, te dice que eres su mejor amigo. ¿Qué digo amigo, hermano? ¿Qué digo hermano, alma gemela? Y se abrazan como solo dos hombres muy machos se saben abrazar. Y de repente lo miras y tiene cara de... Tú le respondes con cara de y de pronto y casi sin que se den cuenta. ¿Qué es en realidad la atracción? ¿Nos atraen los sexos, es decir, los cuerpos, o nos atraen los géneros y toda su expresión? O solo ciertas partes. La orientación sexual se puede definir por las personas con las que tienes relaciones sexuales o con las que fantaseas o de las que te enamoras. ¿Qué tanto es tantito? Si te identificas como mujer heterosexual pero también quisieras tener un trío con otra mujer, ¿qué tan heterosexual eres? O un hombre bisexual que le gustan los hombres pero nunca ha estado realmente con uno, ¿qué tan bisexual es? Y si solo te han gustado amigos o amigas cercanas y nunca has sentido nada por personas desconocidas. Y si no te gusta nadie o te gustan todos, o todas o todes, hablar de la orientación sexual, que es la atracción sexual, emocional, erótica y o amorosa hacia personas con sexos y géneros determinados, o no, pero ahorita llegamos a eso. Comúnmente solemos pensar en dos posibles orientaciones sexuales, heterosexualidad y homosexualidad. O te atraen personas de tu mismo género o te atraen personas de otro género. Pero esta manera de verlo es un poco incompleta. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un hombre homosexual que cada vez que va a una fiesta se besa con sus amigas y pues sí le gusta? ¿O qué pasa si tenemos una mujer heterosexual que solo tiene relaciones sexuales con hombres, pero a veces llega a ver porno de lesbianas y disfruta fantasear con otra mujer? Para responder a estas preguntas vamos a ver tres modelos de la orientación sexual lo que hicieron bien y en lo que son insuficientes. Comencemos con Alfred Kinsey, científico estadounidense que comenzó estudiando insectos y terminó preguntándole a las personas con quién tenían relaciones sexuales porque siempre Kinsey descubrió que había más comportamientos no heterosexuales en Estados Unidos de los que se pensaba, y que por lo tanto no había evidencia para suponer que la heterosexualidad era la única forma de relacionarse o la normal. Kinsey propuso una escala del 0 al 6 para ilustrar el continuo de la orientación sexual. 0 para completamente heterosexual y 6 para completamente homosexual. La bisexualidad cae en medio, en el 3. Por ejemplo, alguien que tiene encuentros regulares con alguien de otro sexo, pero llega a tener encuentros ocasionales con alguien del mismo sexo, caería en el 1 heterosexual con encuentros esporádicos. Y lo mismo en viceversa. Nuestro amigo homosexual que besa regularmente a sus amigas y si sí le gusta podría ubicarse, por ejemplo, en un 4, predominantemente homosexual con encuentros heterosexuales más que esporádicos. Esta escala funciona, pero tiene algunos problemas. Kinsey se basó sobre todo en el comportamiento sexual de las personas, es decir, con quién tenían relaciones sexuales. Además, Kinsey hablaba de sexos, no de géneros, limitando muchísimo su comprensión de la diversidad humana. ¿Qué pasa con el caso de la mujer heterosexual que fantasea con otras mujeres, pero todavía no ha hecho nada. Aquí nos puede servir el modelo del mexicano Juan Luis Álvarez Gallú. Él le hizo dos modificaciones principales a la escala de 15 Cambió el término orientación sexual por preferencia genérica porque nos atrae a las personas según sus géneros, es decir cómo las leemos socialmente, no solo sus sexos, es decir, sus cuerpos. Porque por lo general no le vemos las genitales a las personas recién las conocemos. Por lo general. Y la segunda fue que le amplió de seis posibles opciones a más de 70. No vamos a entrar en demasiados detalles en eso, nada más decir que según Álvarez Gayú colocar a alguien en una de estas categorías no es una cuestión de comportamiento sexual sino de atracción reconocimiento de belleza y fantasía tomando en cuenta lo que pasa en nuestras cabezas aunque eso no siempre coincida con lo que hacemos en la vida que es algo muy común porque especie humana nos gusta fantasía entonces esta amiga que ve porno de lesbianas quizás no se siente realmente atraída por mujeres en la vida real pero reconoce que están guapas y en su imaginación le gustaría tener algo en esta escala podría ubicarse como preferentemente heterosexual con fantasías no es totalmente heterosexual es preferentemente heterosexual. Y está bien, no pasa nada, es solo una posibilidad más. El tercer modelo es el del activista por la bisexualidad Fritz Klein, quien además de considerar atracción, fantasía y comportamiento sexual, toma en cuenta la socialización, identificación personal, estilo de vida y atracción emocional. El modelo de Klein también toma en cuenta la temporalidad. Puede que hace 10 años alguien dijera que era heterosexual por miedo a ser juzgado, pero hoy, más libre de esos prejuicios, puede aceptar que es homosexual. Puede que alguien que toda su vida pensó que era homosexual, un día le comiencen a gustar personas de otros géneros y se asuma como bisexual. Y está bien, de nuevo, son posibilidades. Estos modelos son útiles, pero siguen siendo de alguna manera insuficientes para comprender la orientación sexual o preferencia genérica. Porque, ¿qué pasa cuando resulta que existen posibilidades que estos modelos no consideraron? Como las personas asexuales que no sienten atracción o deseo por ningún género. O las personas demisexuales que solo pueden sentir atracción cuando sienten una fuerte conexión emocional con otras personas. O las personas pansexuales que pueden llegar a sentir atracción por cualquier persona sin importar sexo o género. Que estas formas de deseo salgan de lo que muchos consideran natural o normal no quiere decir que estén mal, sino que nuestros modelos de normal y natural tienen que ser revisados y actualizados. Además de aceptar que el deseo humano es inabarcable, diverso y nunca fijo, sino muy como una tortuga ninja Y esto es importante porque la idea de un deseo natural o normal está en todo Desde nuestros roles sociales hasta nuestras leyes Pero no debería de ser así No pasa nada si te gustan hombres o mujeres o personas no binarias O te gustan todas o no te gusta nadie O solo te llegan a gustar bajo ciertas circunstancias O si mañana te gustan personas que no te gustaban ayer Sobre todo no pasa nada si no eres heterosexual o tienes dudas de no serlo Como tampoco Nada si no te identificas con ninguna etiqueta O todavía no te sientes preparada Para asumir una Hay a quienes identificarse con algo les da fuerza y paz Y hay a quienes no, y eso está bien En esta sociedad, el proceso para vivir y aceptar Una preferencia distinta a la heterosexual Es muy difícil, por toda la violencia machista Que vivimos, y eso es muy injusto Pero no debería de ser así Es tu deseo, y tienes derecho a vivirlo, aceptarlo Y disfrutarlo, y si eres heterosexual Acepta a las demás personas, y no las violentes Por desear algo distinto a ti En efecto, entender que las personas somos Menos como cajas y más como tortugas niñas mutantes del deseo podría ser una base para comenzar a construir una sociedad más justa. Y por qué no, placentera. Idealmente, muy placentera. Y eso fue todo por hoy. Si les gustó este video denle like, comenten, compartan, distribuyanlo en sus centros de terapia de conversión cercanos. Y si tienen alguna pregunta o quieren proponer algún tema o controlar de algo, escríbanme. Con mucho gusto les responderé cuando pueda. Yo soy César Galicia. Nos vemos la próxima semana.